a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el segundo vídeo que hice en Rancho del Arroyo Donde he abatido siete diamantes en la misma partida Y sin más preámbulo, comenzamos Vamos a mirar por los prismáticos. Mira, aquí tenemos un, un lince, un legendario Cogemos el que nos acercamos un poquito Se levanta y... ¡Venga, abatido! ha batido el lince legendario vamos a, a recogerlo venga perrete búscalo que ya estás uniendo eso que ya lo has oído vamos a ver la puntuación que nos arroja ya sale perrete ahí como un rayo no deja de gruñir no le gustan los, los depredadores los linces vamos a ver qué puntuación un diamante 28 con 90 Madre mía, la mayor puntuación que hay Qué preciosidad Vamos a disecarlo Y os pondré el mapa donde ha sido batido ¿Veis? En esta zona que estoy cazando aquí abajo Y vamos a, a continuar con, con la caza Vemos movimiento allá abajo Un animal, un lince Está poniendo terrete Y disparamos era un lince oscuro y vamos a recogerlo venga perrete vamos a poner madre mía acabo de matar un, un lince legendario ahí abajo y este estaba cerquita cerquita vamos a mirar si vemos algún otro animal para hacer otro lance no vemos nada así que vamos a, a recoger nuestro lince escuchar como gruñe perrete vamos a ver vaya otro diamante otro diamante también 28 con 90 un animal pardo, lo voy a disecar. Ya ahora voy a poner el mapa para que veáis que han sido abatidos juntito, juntito. Mira, dónde ha abatido uno y dónde ha abatido otro. Estaban en la misma zona. Madre mía. Esta reserva promete, promete mucho. Vaya jornada de caza. Bueno, vamos a continuar con la caza y elogiamos a parrete Llevo media hora detrás de un ciervo mulo. A ver si lo localizo. Lo llevo persiguiendo, era un nivel 5... Yo creo que lo tengo ahí delante Mira, ahí viene Ya nos viene Ya nos viene Ya nos viene Y ha batido Ha batido Ha batido el nivel 5 Me ha costado Porque lo vi Y viendo a lo lejos Y estoy siguiendo sus huellas Vamos a ver Si lo localizamos Venga, perrete. Búscamelo Búscamelo Que ese es grande Vamos a ver si lo localizamos, ya vemos allí su contorno, madre mía, un diamante, ahí lo tenemos, un diamante 318 puntos, ves que lo, lo he perseguido 875 metros, Qué precisidad! vamos a disecarlo y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido. ¿Veis? He venido andando donde antes cacé los pavos Lo vi con, cuando estaba cazando pavos Y lo localicé ya al final Continuamos con la caza Enfrente tengo un pécari escurridizo Que me ha hecho correr Pero ya lo he localizado Así que... ¡Abatido! ¡Abatido! Llevo persiguiendo este pécari Madre mía Las veces que se me ha escapado corriendo Entre el follaje Escuchamos trotar más pécari pero bueno, venga, perrete, búscamelo Vamos a ver la puntuación que, que tiene Es un nivel 5, es lo único que sé Escuchamos el ruido de los pecaris Un diamante, 159,50 Madre mía, qué día llevo hoy Esto es una sorpresa Esta reserva hoy me está me está alucinando Bueno, os voy a poner el mapa ¿Veis? Es donde maté el, el mulo Luego me he venido persiguiendo al pecarí y al final lo, lo he conseguido así que vamos a continuar con la caza vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ver mira tenemos un pecar y una hembra allí tenemos otro ahí tenemos un macho mira allí tenemos un nivel 5 media acostado vamos a ver si podemos hacer el lance que está detrás de un árbol Vamos a recargar Apuntamos Lo tenemos ahí Vamos a ver nah, le, le da al árbol, se levanta Y ha batido Pues menos mal que con el disparo se ha levantado Porque no tenía muy tiro Estaba detrás de un árbol Vamos a ver, escuchamos allí a, a correr a los pecaris Pero no Así que vamos a, a recogerlo Escuchamos las llamadas de advertencia de las hembras que estaban allí Vamos a recoger a nuestro pecari nivel 5 Madre mía Es el segundo nivel 5 Que vato, venga, perrete Búscamelo Búscamelo Que ya estamos cerquita Escuchamos trotar a los animales Hay que recordar que los pecaris corren, corren, que se las pelan, eh no, no son fáciles de cazar, ¿no? Ya vemos aquí a nuestro. Ahí va, que ya me he dado con los cactus. Vamos a ver. Otro diamante, 159,50. Vaya Los dos diamantes de hoy, 159,50 puntuación máxima. Vamos a, a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido batidos. Estaba cazando libres en esta zona y mira dónde donde ha saltado el, el pecarí. Así que vamos a continuar. Le vamos a dar una galletita a Perrete, que lo está haciendo muy bien. Y continuaremos con la caza aquí en el, en el rancho. Vemos un peccary ahí delante. Nos ha visto, sale corriendo. Cogemos nuestro 3006. Vamos a ver si lo localizamos, y si podemos disparar. Y disparamos. Abatido. Abatido el peccary como os decía antes, os dais cuenta, ¿no? En cuanto nos ven, salen corriendo que se las pelan Escuchamos llamadas de advertencia Porque vamos haciendo ruido cuando vamos corriendo Y vamos a, a recoger a nuestro a nuestro pecarí Otro pecarí, 159,50 Madre mía, los tres de hoy, máxima puntuación Y os pondré el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido Aquí abajo, me acaba de pasar uno corriendo por ahí. Ahí debajo del lago, mira, antes lo, lo maté ahí arriba y ahora este lo he matado aquí abajo. ¿Ves dónde he matado a los otros? Vaya, me ha golpeado un pecari. Me ha golpeado un pecari. A ver si lo veo. Mira, lo está allí delante. A ver si lo puedo ver y le de puedo hacer lance. Nah. Vaya, he fallado. He fallado. ¿Cómo corren los sinvergüezas? ¿Cómo corren? Y con tanta vegetación, pues la verdad es que no no se nos ve. Vaya, que se me pone parrete delante. Desde luego son lances bonitos, ¿eh? Lo que pasa es que me dais cuenta, me ha golpeado dos veces y me ha, me ha restado salud. A ver si lo veo. Pues nada, nos vamos a recuperar y continuamos con la caza en otro sitio. está anocheciendo, nos hemos venido al sur de la reserva, vamos a mirar entre el follaje mira, ahí tenemos un lince otro 9 legendario, el tercero de hoy cogemos el soloquium y disparamos, abatido vaya jornada de caza que llevo hoy, escuchamos las liebres ahí siete diamantes, este sí, si, si fuera un diamante sería el séptimo tres pecaris un mulo y si este nos da un diamantino es un troll serían también tres linces así que vamos a recogerlo perrete lleva como como un rayo siguiendo su, su rastro de sangre desde luego que la jornada de hoy si mis cuentas no me fallan son 16 diamantes entre caza mayor y caza menor qué buena jornada de caza efectivamente un diamante 28 con 20 rojo el pelaje lo vamos a disecar y vamos a ver si vemos algún animal más porque perrete sigue uniendo vamos a ver allí no, no vemos nada miramos algún faizan perrete sigue uniendo tiene que haber otro lince cerca.